Comenzamos hoy domingo 13 de junio el tercer programa especial con el ciudadano presidente constitucional de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. A partir de este momento y por espacio de una hora, el jefe de Estado conducirá su propio programa de opinión y participación popular. El único interés es escuchar el clamor del pueblo, establecer el gran diálogo que ustedes han pedido. Un saludo especial para el doctor Ignacio Luis Arcaya, ministro de Relaciones Interiores, así como también para el general Lucas Rincón, ministro de la Secretaría de la Presidencia, para el doctor Lino Martínez, ministro del Trabajo, para el ingeniero Jesús Pérez y para el ingeniero Julio Montes, ministro de la Infraestructura, presentes aquí en el estudio, al igual que el licenciado Martín Pacheco, jefe de la oficina de prensa de la Presidencia de la República. Aunque ya lo hemos referido en el transcurso de todas nuestras promociones musicalizadas, por cierto, con temas del compositor venezolano Jerry Well, Venezuela puede comunicarse con el presidente Chávez a través de los teléfonos 731-3413 y 731-3716. Si desean enviar su pregunta por fax, nuestro número es el 730-6934 y por internet rnb.com. 2000 hotmail.com Recuerden que nuestra señal es abierta para todas las emisoras del país que deseen unirse a esta histórica transmisión. Y ahora con ustedes el presidente de la república, Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días, presidente. Buenos días, Freddy. Buenos días a todos ustedes. Teresita, buenos días a toda la gente de Radio Nacional de Venezuela. Y buenos días a todos ustedes, queridos amigos, compatriotas de esta de esta patria, esta tierra venezolana que se levanta de nuevo a finales del siglo quiero dar un saludo a todos los presentes acá está, bueno, un gabinete un gabinete móvil, gabinete móvil. así como en la guerra uno usa puestos de comando móvil anda el comandante con todo su comando sobre sí. la batalla, así tiene que ser así andamos, aquí está el ministro del interior con una chaquetota militar que le queda muy bien Listo para el ¿no? Ignacio Arcaya, el ministro de la Secretaría el general Rincón Romero, siempre trabajando ahí con su resaltador con su uniforme de combate, uniforme de campaña y su sol de general. Igual por allá veo al doctor Lino Martínez, luchador de tantos años con los trabajadores venezolanos, el ministro del Trabajo, por ahí está Jesús Pérez también, paisano de aquellas tierras de Barinas. ministro del Ambiente y los Recursos Naturales. ¿Quién más está por ahí? Martín Pacheco. Martín Pacheco. Martín Pacheco. Y donde está, donde está Martín Pacheco hay gente trabajando. Y rápidamente. ¿no? Y Julio Montes sí. también. Y Julio, ah, Julio Montes, Montes, perdón. Julio Montes, ese muchacho luchador de tantos años también por la mejorar la calidad de vida de los venezolanos, ministro de Transporte y Comunicaciones. Bueno, de verdad que hoy es 13 de junio, 1999. Nos acercamos cada día que pasa al próximo siglo. Nos acercamos al año 2000. Un día como hoy, chicos, hay que recordarle a todos los venezolanos esta fecha de la historia. Un día como hoy, hace hace 209 años, era 1790, nació allá en un pueblito, es un, un caserío en las costas del, del río Acarigua, en Curpa, quien llegó a ocupar altísimas posiciones, fue presidente de Venezuela en varias ocasiones, general en jefe de los libertadores de Venezuela, el Centauro. La primera lanza del mundo, dijo Bolívar, un día, después de Carabobo. El león de Payara, tantos títulos que tuvo el general en jefe José Antonio Páez. Vamos a honrar su memoria de soldado, de hombre de la llanura, de hombre humilde, que fue capaz de sobreponerse a tantas dificultades, que supo interpretar a su pueblo llanero y lo llevó, lo sacó de la oscuridad, ...de la mansedumbre y lo llevó a caballo y con lanza... ...a ser uno de los pueblos más bravíos del continente. Cuentan que cuando llegó el general Pablo Morillo derrotado a España... ...Pablo Morillo, general español, había derrotado a Bonaparte... ...había peleado contra Bonaparte... ...y el rey de España le hace un reclamo duro a Morillo... ...y le dice que cómo es posible usted, general Morillo... ...que peleó contra los franceses, contra Bonaparte y se llenó de gloria... ...se ganó la máxima medalla de honor en combate contra Bonaparte... ...lo hayan derrotado aquellos salvajes. Y cuenta la historia, el mismo Morillo cuenta que él se puso de pie... ...con mucho respeto pero con mucha firmeza y le dijo... ...su majestad, lo que pasa es que ustedes están equivocados... ...aquellos no son ninguno salvajes... ...usted me da un paes y cien mil llaneros y le pongo a Europa a sus pies. Reconocimiento al enemigo, ¿eh? Grande fue Páez. Como soldado, como político, fue otra cosa. Hay que decirlo lamentablemente. A mí nunca me gustaría repetir una de las frases más terribles que he leído. Una madrugada en el Orsa leí, terminé de leer las memorias del general Páez Y en una de sus últimas páginas, Paez llega a decir una frase terrible, de la que yo me alejaré con toda mi fuerza. Paez dijo, después de toda su vida, murió anciano en Nueva York. Dice, yo, José Antonio Páez, general en jefe, de los libertadores de Venezuela expresidente de Venezuela hubiera preferido morir en un campo de batalla se dio cuenta que su vida política bueno al final terminó defendiendo a los mismos que llevaron a Venezuela el siglo XIX y ya el XVIII a la catástrofe Paez terminó defendiendo con su prestigio lo que combatía Bolívar por eso su frase, así la interpreté yo una madrugada de capitán, comandante de caballería en las sabanas de Apura y de Barinas. Bueno, honra a la memoria del Centauro, sin embargo, a pesar de sus errores, un gran venezolano para seguir su ejemplo de combatiente, de hombre humilde que lucha. Buenos días, queridos amigos. Tenemos bastantes cosas que comentar, pero preferimos iniciar las llamadas. Tenemos línea, varias llamadas. Tenemos en línea José Suárez desde Valencia, Estado Carabobo. Adelante, amigo José. Ah, buenos días, señor Presidente. Este, yo le hablo en nombre de los inspectores y vigilantes de seguridad de toda Venezuela que nosotros estamos discriminados este, por el artículo 198 de la ley del trabajo. Entonces este, nosotros, le, yo le pediría en nombre de todo ese grupo de trabajadores que somos a, aproximadamente 500 mil en toda la nación este, eliminar ese artículo 198 que nos perjudica. Este, nos pone a trabajar 12 horas en cambio, este, eliminando el, el trabajo de 12 horas este, podríamos este, conseguir por lo menos 150 o 200 mil empleos más a ver qué me dice el señor presidente de, de ese artículo Bueno, José, muy buenos días a ti, a tu familia y con a través de ti a todos los inspectores y vigilantes lo que estamos es tomando nota pues en verdad un trabajo de 12 horas a estas alturas, ya pasando el siglo XX me parece exagerado en todo caso, tú sabes que estamos en pleno proceso constituyente para cambiar desde la misma constitución nacional, hecha a imagen y semejanza en buena parte de sus de sus artículos a interés de los que dominaron al país durante estos últimos 40 años, así que la constitución nacional y de ahí hacia abajo las leyes venezolanas entre ellas la ley del trabajo todo eso tiene que ser revisado y puesto en, en los intereses o en función de los intereses de los trabajadores y del pueblo venezolano Que se acabe la explotación de los trabajadores Que se acabe la manipulación de los trabajadores de parte de cúpulas corrompidas del partidismo político tradicional Y de ese sindicalerismo barato que se adueñó del sentido y tergiversó lo que son las luchas de los trabajadores En todo caso como aquí en el estudio está el Ministro del Trabajo, allá está con su papel y su lápiz tomando nota el doctor Lino Martínez, para José darte respuesta lo más pronto posible, para que los trabajadores, los inspectores, vigilantes, pues tengan una mejor vida, un mejor nivel de vida, que es lo que queremos con este gobierno bolivariano y revolucionario. Saludos José a ti a toda tu gente y ya te daremos respuesta. Muchas gracias. Desde San José de Lávila, de... aquí mismo en Caracas, eh, la primera dama que llama hoy, María Cárdenas. María Cárdenas nos está llamando desde San José del Ávila. ¿Aló? ¿Aló? María ¿Cadenas? ¿La... ¿Cadenas? ¿Aló? ¿Cadenas? ¿Aló? ¿La conectan, por favor? Está en línea. Adelante. ¿Aló? Buenos días, sí. señor María. Buenos días, presidente. Buenos días, María. Buenos días. Eh, Miguel, mi... es una petición corta para evitar darle oportunidad a otras personas. Yo lo que quiero es una ayuda económica, por favor. Bueno, María, que Dios te bendiga, a ti y a tu gente, y ojalá podamos ayudarte hasta donde, nos, hasta donde nos alcancen nuestras posibilidades. Aquí a mi lado está el general Rincón, está, tenemos tu teléfono, el mismo general Rincón, que es el ministro de Secretaría, te va a llamar en el día de hoy para ponernos de acuerdo a ver hasta dónde podemos suplir tu necesidad. Ojalá que lo podamos y que Dios te bendiga. Amén, que esté bien, chao. Chao. Ya. Hemos recibido algunas publicaciones internacionales, Cadernos del Tercer ah, Mundo. Mi amigo Cardoso. Sí, muy interesante el reportaje eh, que escribe en este último número el terrorista Héctor Escobar. El huracán Chávez. Una convocatoria del continente a movilizar las fuerzas armadas y los servidores públicos. Esto para usted, presidente. Cadernos del Tercer Mundo. Desde Siria. También hemos recibido una interesante publicación. Sada al -Watán, Sada al -Watán, En donde aparece también un reportaje muy interesante dedicado ...al gobierno constitucional del presidente Chávez. Muy bien, gracias por estos obsequios. Mira, de todos modos, un breve comentario. Yo quiero decir, ahora que ha llamado eh, doña María pidiendo una ayuda económica... ...que todas las llamadas y las solicitudes, por más pequeñas o por más complejas que sean... ...pues nosotros las estamos atendiendo. Por ejemplo, el amigo Carlos Arias, que llamó eh, la semana pasada... Eh, ...¿qué fecha era el último programa? ¿Qué fecha fue que lo hicimos? Eh? Seis. El, el 6 de junio, 7 de junio. 6, 7 de junio 6 de junio Domingo 6 de junio Bueno, Carlos Arias hizo una llamada, ¿te acuerdas aquel muchacho de la moto? Que la moto se le dañó Que lo botaron del trabajo Bueno, ya la moto se la están arreglando Y además estamos procesando su pago de prestaciones En los seguros sociales Igual debo decirles Por otra parte que la llamada De una señora que pasó Una novedad En cuanto, la, Nair Quiñones una persona ciega necesita ayuda, ya nos comunicamos con sus familiares, pero no hubo más contacto, perdimos el contacto de Nair Quiñones, así que yo le hago un llamado a la familia de Nair Quiñones, que por favor vayan al comando regional número 4, el destacamento 41, la guarnición de Acarigua, y allá hablen con el teniente coronel de la Guardia Nacional Pérez Leal, comandante de la unidad, quien está esperando por los recaudos para hacer la ayuda, conseguir la ayuda respectiva a la señora Nair Quiñones. Así que lo que quería comentarles, es que todas las llamadas, igual Argenis Salazar, quien llamó de Javillito, Charayave, Estado Miranda eh, para unas solicitudes de vivienda, de pozos sépticos aguas negras, las escuelas que están eh, en el suelo, el general Cruz Weffer, comandante de la división de Caracas, informó que mañana, lunes 14 a las 8 de la mañana, dentro del proyecto Bolívar 2000, van a comenzar los trabajos de reparaciones en la escuela y también una evaluación de las aguas negras de esa zona de Javillito. Adelante, Ramón González desde Chacao, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Eh, un saludo primero que nada para el ciudadano presidente. Hello. Buenos días, Ramón, buenos días, sí. Ajá, mire, este, la primera pregunta es la siguiente, eh, eh, comandante, Este, ¿qué, ¿qué va a hacer usted con respecto a la, a la eh, al trabajo para los mayores de 40 años? Yo tengo 48 años. No tengo una preparación tan allá y entonces no consigo trabajo en ninguna parte. En todas partes prefieren a los jóvenes que a los, a los mayores de 40 años. Yo tengo 48 y en, en ninguna parte consigo trabajo. este La segunda pregunta es sobre la vivienda. ¿Cómo hace uno? Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita de vigilante porque es lo único que conseguí y acabo de empezar a trabajar y entonces quería saber cómo, cómo hago yo para conseguir una vivienda porque yo vivo alquilado y con el sueldo que gano no me da para... Para pagar una, una habitación. ¿Dónde Chacao? vives tú, Ramón? En Chacao. En Chacao, muy bien. Bien, mira, te respondo rápidamente. Primero, el primero que los que tenemos más de 40 años no somos viejos, ¿vale? ¿Así? Sí, pero el, el, el, el, el, los, los tildan así, pues los, los Bueno, yo, mira, yo tengo 44. Exacto. 44, ayer jugué esos bols, 14 innings jugué, y batía de 7-2, y me robé tres bases, y me sacaron a cuatro veces también. Mira, <risa> bueno, esos productos, mira, de verdad que... Todo este modelo económico del neoliberalismo salvaje, como lo llama el Papa, quien por cierto el Papa sufrió una caída y se rompió en la frente, ¿no? Ajá. Eh, pidamos a Dios que se recupere pronto. El Papa habla del neoliberalismo salvaje, que produce desempleo y exclusión social. Entonces ahora, pues, em, este modelo... De exclusión social pretende Que los que pasemos de 40 años Pues ya eh, somos inservibles ¿no? Cuando resulta que a esa edad Madura es cuando el hombre Pasa a otra etapa de producción De mayor estabilidad, de mayor eh, madurez Para producir, para pensar con más calma Incluso, es un problema Que aqueja a miles de venezolanos Nosotros estamos estudiando ese problema Y se trata de abrir fuentes de trabajo Para las personas que estamos Como yo también, en esa edad Se trata de, por ejemplo nosotros tenemos un plan para abrir el próximo, este mismo año, el 15 de septiembre, y este es un plan en el Ministerio de Educación, este proyecto, Freddy, de 15 escuelas técnicas. Las escuelas bolivarianas, integrar las escuelas a las comunidades, ese es un área en la cual vamos a necesitar mucha mano de obra capacitada, madura como la tuya. Ahora, déjanos tus teléfonos, yo no tengo respuesta en este momento para dártela, pero nosotros sí estamos haciendo un censo, un registro de desempleados para llevarlos a los comandos de guarnición, yo le he dicho a todos ustedes. Los que estén sin trabajo, que son bastantes venezolanos, acérquense a los comandos de guarnición. Eh, Chacao, pues Estado Miranda, corresponde a la guarnición del Teatro Operaciones número 1, eh, cuyo comandante, ya lo he dicho, es el general Víctor Cruz Weffer, él tiene un teléfono 014-929-4462, allá en Fuerte Tiuna, y tiene un 014-2257-902, y un teléfono Cante B., el Comando de la Guarnición de Caracas 605-5364 605-5042 yo te pido que hagas contacto, de todos modos yo le pasaré al General Cruz, yo lo voy a ver hoy vamos hacia los valles del Tuy los datos personales tuyos, déjamelos aquí con el Radio Nacional de Venezuela para incluirte en eh, ese, ese equipo de personas dispuestos para trabajar en cualquier área en función de su experiencia, de su edad de sus capacidades, y en cuanto a la vivienda pues también, igual con los comandos de guarnición. Nosotros el fin de semana pasado inauguramos la construcción de un complejo habitacional en el Valle para 208 apartamentos dirigidos a clase media, a clases populares. Y hoy vamos a iniciar un complejo habitacional en los valles del Tuy. Aquí están los datos. Vamos a iniciar la construcción de 2.620 viviendas. Son viviendas <coughs> cómodas en un convenio entre las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de la Vivienda. Son viviendas de. Eh, con una inversión de 13 mil millones de bolívares para eh, el costo total de la construcción de 2 mil viviendas genera dos mil 620 empleos directos y 7 mil 860 empleos indirectos y el costo promedio de la vivienda esto es lo importante Juan Barreto tú tienes vivienda Alquilado. Alquilado. Bueno, métete en este plan. Ya También vamos para, para allá, ti. Presidente, sí. Muchas gracias. Pero fíjate, fíjate tú. Para cuando cuando te establezcas mucho mejor. Pero vamos a darle chance a otra gente. Claro, que nosotros. tiene más necesidad. Claro. Tienes razón. Mira, qué es esto tan noble el tuyo. Que Dios te claro. bendiga, Juan. Este es un gordo buena gente, Juan Barreto. Mire. Valen 4 millones de bolívares, vale la vivienda, y son viviendas mucho más grandes que esas casitas rurales que son como unas cajitas de fósforo que a veces parecen una cárcel. Este es un plan que inició el ejército de construcción de viviendas para los tenientes, los capitanes, y eso es el mismo nivel de la clase media y la clase media baja. Por aquí debe estar la cantidad de metros cuadrados de esas viviendas, que es un modelo que hizo el ejército, son 60 metros cuadrados. Y algunas hasta 90 metros cuadrados Hay hay allí una una, una, una, escala. una escala Exactamente Pero el promedio para pagarla son 4 millones de bolívares Y además con las facilidades Que se darán para esto Así que eh, Ramón Y todo el que esté como Ramón Que no tenga trabajo porque tenga esté viejo ya No Ramón, imagínate, imagínate tú viejos son No hay viejos Luis Miquilena tiene 80 años y parece un muchacho Mira Ramón eh, llama al general Cruz o acércate al comando de la guarnición, a la oficina de atención al público del comando en el Fuerte Tiuna. A lo mejor soluciona dos problemas en uno. A lo mejor te pones a trabajar, a construir tu propia vivienda, porque esa es la idea. Los desempleados, vamos a construir viviendas, vamos a arreglar las carreteras, vamos a hacer los puentes, vamos a hacer los caminos, los mercados populares. Y para eso es que hemos lanzado ese hermoso proyecto que es el proyecto Bolívar 2000. Ayer hicimos un mercado en Fuerte Tiuna. Aquí está una foto en el diario El Nacional que hay que reconocer a Miguel Enrique Otero. Yo quiero saludar a la familia Otero. Eh, mira esta foto hermosa, fíjate. Ahí están los próceres. Este es un espacio que es seguro. Ahí está la policía militar y casi siempre desocupado. Hay que darle ocupación a estos espacios, permanente. Aprovecharlo. por aprovecharlos. son espacios amplios, son espacios muy seguros. Ahí la gente va y nadie va a tener el temor de que le roben la cartera. Por supuesto. Y ahí, y fíjate, ayer yo mmm, no compré pescado ayer, porque ya tenía el que compré la semana pasada. Y si no, imagínate <risa> tú. Pero ayer sí. Estaba congelado. Estaba congelado, <risa> sí. Todavía el atún que compré allá en Puerto Cabello, en otra, en otro mercado popular. Pero ayer le pregunté, iba un caballero con un, un cartón de ñemas. Y entonces yo le pregunto, él lo pone en el suelo, yo, no lo pongas en el suelo, cuidado, te lo pisan, vale. <risa> Casi que se lo pisan, ¿no? Y él lo recoge y le dice, ¿Cuánto, ¿cuánto te costó el cartón de yema? Entonces me dice, mil bolívares. Uh -huh. ¿Y cuánto cuesta allá afuera? ¿Cuánto cuesta, Juan Barreto, un cartón? Tú haces mercado. Pregunté a Maripili. No, Maripili sí, sí. me compro, me hacen mercado. Mil, mil, no, pero sí me dijeron que eran mil quinientos o mil seiscientos sí, sí. bolívares un cartón de ñema. En cualquier sí, sitio, sí. en cualquier abasto. Bueno, mil bolívares estaba cortando, costando ayer el cartón de ñema ahí en Fuerte Tiuna, en el Paseo de los Próceres. Y esto es el ejército que está moviendo miles de hombres. Y esos muchachos, yo quiero darles un saludo y felicitarlos felicitarlo porque el trabajo es extraordinario además lo están haciendo con cariño, no es una orden así que le están cumpliendo contra su voluntad, es un trabajo, mira, mueven vehículos, se van a los sitios de producción allá a comprar porque yo les he dicho a los muchachos del ejército vamos a quebrarle el espinazo a los especuladores que especulan a costa de la miseria del pueblo el ejército y el pueblo como pez en el agua, entonces Ramón, en resumen vete, habla con el general Corjuefer, aquí está el general luca de todos modos vamos a tomar tu teléfono para hacer el contacto a ver si tú te incorporas a ese proyecto de autoconstrucción de vivienda a trabajar y a construir tu propia vivienda un saludo especial para Maripile Hernández presidenta del Canal 8 aquí con nosotros en el programa Aló Presidente Presidente Chávez teníamos en línea al periodista Miguel Salazar quien tiene a su hijo Miguel Sal Miguel Ernesto preso en Villavicencio él pregunta qué está haciendo el gobierno para repatriar a los cuatro venezolanos presos por el ejército en Colombia qué se adelantaba al respecto bueno, yo saludo con mucho afecto a Miguel Salazar. Por cierto que vi a Carlos Croes, quien es el director de Quinto Día, eh, semanario para el cual trabaja Miguel Salazar. Y yo aproveché y le mandé un saludo a Miguel. Y lo que le dije a Carlos Croes allá, se lo voy a decir ahora que me dan la ocasión pues públicamente. Todo nuestro afecto a la familia Salazar. Y nosotros estamos haciendo pues, todo lo posible. Estos muchachos son muy jóvenes. Yo les recomiendo sí, a los muchachos venezolanos que tengan mucho cuidado. Yo tengo una hija de 21 años, Rosa Virginia, que Dios me la bendiga, y María Gabriela de 20, Hugo Rafael de 15, y esos muchachos a esa edad pues son muy inquietos, pero ustedes jóvenes venezolanos, piense bien a dónde van a ir a pasar vacaciones o a hacer eventos, qué sé yo, estos muchachos estaban en plena zona fronteriza, el ejército, eh, gracias a Dios que, que, que no murieron, hay uno que murió ahogado porque se lanzó al río o cayó al río, estaban a las orillas del Meta, es la información que tengo, en plena frontera. Y parece que cerca había una unidad guerrillera, es la información que tengo. Tú sabes que ahí, ahí pasan miles de cosas, que es muy difícil lograr la información exacta. El ejército colombiano, o es sea, una guerra salvaje la que está pasando en Colombia, atacó al pueblo buscando a los guerrilleros, llegaron a esa casa donde ellos estaban y echando plomo, pues... Uno herido en las piernas, otro se lanzó al río, lamentablemente falleció, y el hijo de Miguel Salazar, creo que tiene eh, algunos golpes, están prisioneros en un comando militar, acusados de rebelión militar. Ah, yeah, la okay. cosa no es fácil, porque en esa casa dicen que habían armas. Ahora, nosotros sabemos que puede pasar. A mí no me acusaron de que yo andaba en la guerrilla colombiana yeah. y que maté a aquellos muchachos en Cararabo. Así ah, fue. Pues. Y a gente amiga le sembraban fusiles y granadas en sus casas y los acusaban hasta mujeres y las llevaban presas. Entonces, Miguel, a tu familia, todos nuestros saludos. Gracias a Dios, el muchacho está bien, está en prisión, pero en una unidad militar. Nosotros hemos pedido al gobierno colombiano que los envíe a Venezuela para nosotros aquí hacer las averiguaciones y esperamos lograr esto. La situación es difícil, no es fácil, pero estamos haciendo todo lo posible por defender nuestros compatriotas, donde quiera que estén. Y eso, en eso quiero ser muy claro. Cualquier venezolano, sea cual sea la causa por la que esté pasando un momento difícil en cualquier parte de este redondo mundo, ahí llegará la voz y la mano del gobierno venezolano, porque para eso estamos nosotros. Saludos, Miguel, y mucha suerte. Queremos informar a todos nuestros oyentes que en el primer programa se enlazaron cinco emisoras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 Todo el circuito Unior Radio, circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Difusora Venezuela, Radio Baila, eh, 103.5 de Ciudad Bolívar y Llanera 94.1 del Estado Apure. Es, queremos afirmar que todas estas emisoras lo están haciendo voluntariamente como un esfuerzo coordinado a favor de todo el país. Y tenemos en línea a la señora Yolanda Cedeño de Maracay, quien nos llama para comunicarse con el presidente. Yolanda Cedeño. Buenos días. buenos días. Adelante. Eh, buenos días, señor presidente. Buenos días, Yolanda. Un saludo a ti y a toda tu familia. Adelante. Gracias. Mire, señor presidente, la preocupación mía es con relación al Instituto Santiago Mariño aquí en Maracay. Esos muchachos que estudian allí no sea, tienen el problema que el colegio de ingenieros se niega a que ellos sean colegiados. Imagínense, la preocupación mía es que el hijo mío ya está en el séptimo semestre. Entonces, eso lo tiene a él nervioso, me tiene a mí también angustiada... Y no solamente él, sino toda esa cantidad de muchachos que estudian en ese instituto. Yo quisiera ver que usted meta la mano y que nos dé una solución, pues. Señora Yolanda, saludo a usted, a su hijo, a toda la familia y a todo Maracay. Esa Maracay tan querida. Mire, no solo las manos, no solo las manos, sino las manos, la mente y el corazón estamos metiendo en ese problema. Hay dos institutos que han venido eh, sufriendo Um, o manteniendo esa problemática como lo son el Instituto Santiago Mariño y el Isaac Newton es un problema de profesionalización docen de docencia el Ministerio de Educación ha venido atendiendo a esto pero me informaba el Ministro de Educación con quien hablé después de llamadas de la semana pasada al respecto y una manifestación que atendí aquí al frente de Radio Nacional de Venezuela en relación con este problema él me informaba que en el Ministerio de Educación están haciendo un trabajo de mmm, adecuación del de pensum de estudio de esos institutos para que no haya en adelante más problemas. Pero que el Colegio de Ingenieros, que tiene sus propios estatutos, que tiene sus propias reglas y sus propias normas como un colegio profesional que es, se niega a aceptar los títulos de estos muchachos, los que han egresado de esos dos institutos. Yo tengo incluso amigos, eh, por ejemplo, el coronel Dávila García, actualmente presidente del Congreso, tiene dos hijos que eh, están estudiando en, y tienen el mismo problema. Recuerdo que él me lo ha comentado. En todo caso, esto se va a arreglar, pero yo sí hago un llamado, y, y eso dependerá no tanto de nosotros, eso no depende del gobierno, yo no puedo ordenar que eso se arregle. Eso hay que conversarlo y cada parte, cada una de las partes tiene que poner su grano de arena. El Colegio de Ingenieros pues tiene sus normas, ellos eh, son en eso inflexibles y entiendo que es una exigencia profesional, profesional. Pero la directiva de estos institutos también tiene que colaborar. Porque no pueden utilizar a los muchachos, mandándolos a la calle a protestar para exigir unas cosas que ellos no están cumpliendo. Se trata de un... eso es como que en la academia militar comiencen o, o formen una academia militar paralela y comiencen a graduar muchachos, por ejemplo, sin haber hecho cursos de paracaidismo. Todo militar, todo oficial del ejército hoy tiene que ser paracaidista. Si hay un instituto paralelo militar al que se le autorice, supongamos este ejemplo, formar oficiales porque faltan y no es suficiente la academia militar, pero si ese instituto no cumple con el pensum de estudio y por ejemplo comenzar a formar subtenientes que no sean paracaidistas, razón tendría las fuerzas armadas para exigir que se cumpla todo eso y que hagan su curso de paracaidismo de forma tal que esa es la propuesta que nosotros estamos diseñando, si esos muchachos si esos ingenieros graduados en esos institutos si le faltare alguna materia o algún tipo de formación adicional, nosotros estamos tratando de negociar para que hagan su equivalencia y su título tenga la validez que exige el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Pero esto indica, señora Yolanda, esto refleja el estado de anarquía al que llegó el país en los últimos años, producto de gobiernos corruptos, de un sistema educativo corrupto y ahora están pagando las consecuencias los muchachos de Venezuela. Yo... Le, le aseguro A todos los jóvenes venezolanos Que habrá justicia Pero cada quien tiene que poner de su parte Saludos a todos y suerte al respecto Un saludo también. De todos modos, sí. perdóname Mañana me indica el general Lucas, ministro de secretaría Que está trabajando muy fuertemente con esto Yo le hago un, también una felicitación pública El martes 15, pasado mañana al, al respecto de estos temas A las 4 de la tarde El ministro de educación se reunirá El doctor Héctor Navarro con los representantes estudiantiles Del instituto Santiago Mariño a nivel nacional. Van a reunirse en el Ministerio de Educación, porque estamos ya trabajando al respecto. Un saludo especial allá en Río Chico a mi querido hermano Hugo Balsán Morrel, cumpliendo años hoy allá en el Estado Miranda. ¿Cuántos cumple, chico? Está cumpliendo 35. Es un muchacho, no le ha llegado a los 40, esa le da a los viejos ahora. Felicitaciones, hermano. Saludos, tu Cayo, además. Así es. Adelante, Ricardo Gámez, desde el 23 de enero. Buenos días. Aló, buenos días, presidente. Buenos días, Ricardo. Adelante, hermano. Mire, yo tengo una problemática en, en cuestión del Seguro Social, ¿no? Que en el Seguro Social eh, faltan los medicamentos. Entonces yo fui a... Yo, yo sufro una enfermedad crónica, ¿no? Que es la artritis, ¿no? Entonces eh, el médico me dice, el doctor Ochoa, me dice que hay un medicamento que me ayuda a, Porque pr prácticamente pierdo mucho tiempo en el trabajo, pero pido mucho reposo, pues. Entonces me dijo a él... Perdón que este medicamento se era en el extranjero, ¿no? Porque ese laboratorio se había ido, se había ido de aquí, que se llama Profenecí, ¿verdad? Entonces yo lo localizo, el tratado lo localiza por todas partes aquí en Caracas y he, y he visitado farmacias que lo piden al, al extranjero, me dicen que ahorita no, no están haciendo eso, de, de traer medicamento del extranjero para, para, para esta cuestión. Entonces yo dije, uy, ¿a, a, ¿a dónde me podría dirigir yo para tratar de conseguir este medicamento? Porque es un, como la artritis es una enfermedad crónica, ¿ves? Entonces yo necesito un tratamiento largo, o sea, para toda la vida. Entonces yo, yo necesitaba recibirme a algún lugar, algún sitio. Yo pensé que en el Seguro Social por lo menos si se, se podía destinar una, una partida para comprar estos medicamentos que no se consiguen aquí en Venezuela y tenerlos ahí, pues, ya que yo, yo trabajo y yo cumplo con mi responsabilidad de mi trabajo, pero imagínense, yo en mi trabajo me cuesta cumplir con mi responsabilidad de trabajo porque no, no, no puedo caminar, pues, me duelen los pies. Bueno, eh, Ricardo, lamentamos la situación por la que estás atravesando Y esperamos, bueno, primero pues mucha fe en Dios y, y en que vamos a lograr ayudarte, además de eso Y fortaleza sobre las dificultades Yo te voy a pedir, nosotros vamos a ayudarte de manera inmediata Porque cuando se trata de la salud no podemos estar esperando El Seguro Social lo robaron durante todos estos años Las cúpulas adecas, copellanas que ahí se enquistaron Robaron a los trabajadores robaron a los ancianos, le robaron las pensiones y no hay responsables Saquearon. eso es lo que, es un saqueo descarado y público, por eso es que tenemos que ir a constituyente, para hacerlo por las buenas porque a veces provoca hacerlo de otra manera, pero no, vamos a hacerlo por las buenas, vamos a hacerlo como Dios manda, democráticamente pero por eso yo llamo a los venezolanos preparémonos para el 25 de julio, para poner las cosas en su lugar para que haya un poder judicial, que tengamos verdaderos jueces que respondan por la justicia y lleven a donde tienen que llevar a los responsables del saqueo que le hicieron durante años a los trabajadores venezolanos. Pero no podemos estar esperando que eso ocurra, que va, va, a, ocurri va a ocurrir pronto, el 25 de julio, luego la constituyente, luego el poder judicial, pero eso será este año y el próximo año, el año 2000, cuando comenzaremos con una nueva constitución que ustedes, compatriotas, van a hacer y van a aprobar. 25 de julio, todos a la constituyente, que nadie se quede. Se trata del futuro de todo el país, de los niños, de los hombres, de las mujeres, el trabajo, la vivienda, el empleo, la alimentación, la justicia, un Estado, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Todos juntos tenemos que hacerlo. 25 de julio, que nadie se quede. Y ojo pelado con los candidatos, tú sabes, enmascarados. Sí, los encapuchados, los de la encapuchados de la política. Ahora no quieren, ahora no quieren ser adecos. Se disfrazan de independientes, algunos. Otros se disfrazan, no quieren ser copellanos. No, yo no soy copellano y son copellanos y se disfrazan. Todos con el ojo pelado a votar por los candidatos patriotas. Recuerden que ustedes tienen 10 votos a nivel nacional. Los candidatos nacionales serán, bueno, una lista larga. Y ustedes, si son 100 o 120, tienen que tener ya listos los 10 por los que van a votar. No pueden votar más de 10 veces porque el voto es nulo. 10 votos, tienen que marcar 10 votos en la lista nacional que ya se publicará pronto, porque aún no se han presentado todas las postulaciones. Hasta mañana lunes vence el plazo de presentar las postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral. Luego comenzará la campaña electoral que aún no ha comenzado, pero vayan preparándose ya para votar por 10 candidatos a nivel nacional. Y a nivel de cada estado, pues en cada estado y el Distrito Federal, también tendrán ustedes derecho a un número determinado de votos en el distrito federal son eh, ocho candidatos son ocho votos, es decir, la gente que vive en el distrito federal, ustedes que me están oyendo en el distrito federal, tienen 18 votos por todos diez a nivel nacional y ocho por el distrito federal igual en cada estado te, serán diez a nivel nacional y más el, más el número determinado para cada estado, ya eso se informará con más detalle, pero Ricardo mira, aquí está el general Rincón tomando nota, no sé si está el teléfono de Ricardo aquí a la mano, lo tenemos, ¿verdad? Sí. Bueno, te vamos a llamar, al terminar el programa, el mismo general Rincón Romero, ministro de Secretaría, te va a llamar para conseguir, si tenemos que mandar a buscar ese medicamento, pues para eso tenemos nosotros embajadores allá en Washington, cónsules en Houston, en Miami, en Nueva York, esa gente está trabajando y está comenzando a trabajar en función de los intereses de los venezolanos. Ricardo, con eso aspiramos a ayudarte para que tú soluciones tu problema. Que Dios te acompañe. Y decía un comentarista de prensa en estos días que teníamos un presidente multimedia y es verdad, eh, la semana que viene arranca el programa este jueves que viene de frente con el presidente a las 8 p.m. por Venezolana de Televisión. La moderadora será nuestra bella colega Maripili Hernández y será el programa donde el presidente también atenderá llamadas, comentará con la gente. Es muy importante la expectativa que se ha generado alrededor del programa de Frente con el Presidente. Muy bonita la cuña, por cierto, Maripili que tiene en el aire. Ah, Yo no la he visto todavía, pues yo voy a felicitar sí. al Canal 8 <ríe> venezolana de televisión por, por esa iniciativa. Y Yo creo que será otra oportunidad para tener contacto de Frente al pueblo, de cara sí, al pueblo, de cara al pueblo. De frente, de frente con el presidente, con el presidente estaremos en televisión todos los jueves, todos los jueves, a las 8 a las de 8 la noche. 8 en punto Estaremos compitiendo con los demás canales y seguro que les daremos la pelea. Por Así supuesto. que eh, ahí estaremos recibiendo llamadas en vivo, eso no es grabado ni a mí no me gusta estar haciendo composiciones Después y grabando no so que usted, cosas, que no, Cota, no. presidente, Exacto porque un prócer de la política Henry Ramos Alú decía que nosotros filtrábamos las llamadas todo lo contrario, tenemos pocas líneas y, y no alcanzan para el volumen de llamadas que entran. Así es. Bueno, esos son los próceres. Entre sí, comillas, los próceres, los que, próceres. Destrozaron, que destrozaron sí. al país. Por cierto que yo quiero hacer un pequeño comentario. ¿Hay llamadas en el aire? tenemos sí, una. Sí, tenemos, tenemos una, una llamada, ahí, presidente. Pero, pero a hacer una, comentario. un comentario muy breve. A los amigos de... ¿Cómo se llama? La cadena capriles. capriles. Fíjense ustedes lo que es el manejo de la información. Como lo que es igual no es trampa, ¿no? Los Capriles le deben mucho al país y el país le debe a ellos también han heredado uno de los imperios más grandes no que es en la cadena Capriles y aquí está Últimas Noticias y tienen El Mundo también y otras cosas no fíjate tú cómo manejan la información este es el manejo a veces es perverso es la estrategia gebeliana este periódico lo leen muchos de ustedes Últimas Noticias yo no voy a decirles que no lo lean no, el que quiera comprarlo que lo compre pero sepa de dónde viene. Es bueno saber de dónde viene. La cadena Capriles, quiénes manejan la cadena Capriles y cuáles son los intereses de la cadena Capriles. Yo hace poco, cuando el mundo sacó aquella noticia falsa, pero de toda falsedad, aquello que incluso titularon con una grosería, yo jamás en mi vida había visto eso, ¿no? a, a letras gigantescas, pero con una falsedad diciendo que los militares y que yo les iba a incrementar en 60%, jamás eso se planteó. Y yo incluso llamé a Capriles, ¿cómo se llama? El Arma, Armando sí. No, Miguel Ángel Capriles Miguel Ángel. Ah. Le llamé y le dije, mire caballero Yo le estoy dispuesto a demostrarle que eso es mentira Falso. Pero bueno eh, no, no, ni siquiera quisi No quisieron publicar Ni el derecho a réplica, ni el derecho a réplica. Mandé y le dije al comandante del ejército el ministro de la defensa que fuera allá Que fuera allá Y, y fueron Y los trataron mal Ahora fíjate como últimas noticias titula hoy Pan y circo para aliviar la crisis. Y saca a una foto mía ayer jugando al softball. Chávez del gabinete al mercado y al estadio de béisbol. No es ningún pan y circo. Pan y circo es a lo que a este pueblo lo pusieron a sufrir durante 40 años. Cuando Hugo Chávez va al gabinete, llegué a casi a la medianoche del viaje a New York y convoqué gabinete extraordinario para tocar dos o tres puntos extraordinarios. Entre ellos la aprobación de los recursos para el Consejo Nacional Electoral. Y es totalmente falso que no haya recursos para elegir la constituyente. Lo que pasa es que quieren retardar, quieren desviar, pero no van a poder hacerlo. Todos los recursos necesarios para elegir la constituyente están a la disposición de quien los necesita. en este caso el Consejo Nacional Electoral. De ahí nos fuimos al mercado, el mercado del proyecto Bolívar 2000, y luego al estadio de béisbol, ¿a qué? Ayer jugué 14 innings con la camiseta del ejército, en el juego Interfuerzas, motivo, el torneo Interfuerzas que ganamos en el ejército, motivo de la semana del ejército, el ejército junto al pueblo, ahí estaban niños, mujeres y hombres, en un torneo al cual yo tenía 10 años que no asistía por razones obvias, estuve en un receso en las ligas menores, volví ahora a las mayores, entonces fue muy grato para mí, allí jugamos durante do doble juego ganamos los dos juegos y quedamos campeones, pero es una labor de, de unión de las Fuerzas Armadas con el pueblo, y sobre todo, ¿Por qué, últimas noticias, cuando un presidente borracho salía borracho del palacio con su amante? ¿Por qué no publicarían eso en primera plana? Y ellos lo sabían. ¿Dónde estaba, últimas noticias? ¿Dónde estaba usted, señor Capriles, cuando había un presidente borracho en el palacio con una amante mandando en palacio? ¿Por qué no lo decían? Ahora que viene un presidente, hace un viaje a Nueva York, hace un viaje a Houston, viene a la medianoche a reunir su gabinete... Se va a las 8 de la mañana a dar ejemplo jugando béisbol y sosbol para impulsar el deporte, para llamar a los jóvenes, a los niños venezolanos a que salgan de esa modorra, de esos vicios, de esa violencia que a veces por algunos medios les transmiten, de las drogas que están haciendo estragos en la juventud. ¿Por qué no publicaban en su momento cuando habían amantes y borracheras en palacio? Entonces cuando va un presidente a dar el ejemplo a sacar esfuerzo, aquí cargo las dos piernas con casi que ayer me da incluso un... Calambre, ¿no? Sí, no, un templón en un músculo, porque claro uno se exige, yo recuerdo que nos estaba dominando el pitcher de la Guardia Nacional, nos tenía amarrados hasta el sexto inning, y yo inicié la rebelión siempre me toca iniciar la rebelión Sí, el general Cruz Weffer, quien es el primer bate, un zurdo muy rápido yo le digo a Cruz en el sexto inning, nos estaban ganando 5 a 2, y estábamos jugando la copa, pues, si perdíamos ahí estábamos eliminados, dos juegos nada más yo le digo a, a Vico, así le digo yo al general Cruz de hace muchos años. Él es pequeño, más, un poco más pequeño que yo, pero muy rápido, más rápido. Y es muy buen tocador de bola. Y el pitcher nos tenía dominado. Tres y habíamos dado nada más. Yo le digo a Vico, hermano, ese como sea que este es el INE. Viene Vico y toca la bola por primera y llegó quieto. Y vengo yo y busco el lanzamiento y pesco una curva a la esquina de afuera y la meto entre dos. Vico, que es muy rápido, pues él anotó en carrera. Pero yo, yo he debido llegar hasta segunda. Pero el alma de uno es el alma de 15 años. El cuerpo ya de 44. Okay, sí. El alma me arrastra, yo sigo, piso segunda y, y me, no, ma a... me, me mandan a parar no, y yo no. Yo yo, <risa> yo yo yo me fui a tercera y, y cuando voy a la mitad de carrera viene y la pelota me pasa por encima. Yo dije, me sacaron a media calle. Pero no, hice un slide desde dos metros y le tomé la pelota al, al tercera base y quedé quieto en tercera. Bueno, ahí salí ya con casi un... un Desgarramiento. un desgarramiento que... y, y sin embargo jugué el segundo partido siete innings más y ganamos también al, a la fuerza aérea y quedamos campeones entonces viene últimas noticias y dice pan y circo, el presidente dándole pan y circo por un mercado donde el ejército está en los próceres, ahí, ahí. fíjate, en cambio, por eso el nacional hay que hacerle un reconocimiento, esto es el mercado en los próceres, en la foto del nacional. En primera página. En primera página, muy bien, yo le agradezco, y le, a nombre, de, no, es a, no es a mi nombre. 30% Yo, es a nombre de la justicia y la verdad, y el interés de un pueblo que está, de verdad, siendo especulado. Entonces, amigos de Últimas Noticias, mi saludo, señor Capriles, pero piensen en el país, por favor. Sí. Presidente, tenemos en línea desde Puerto Cabello... Por un teléfono monedero, la señora Sol María de Abreu. Adelante, señora Sol María. Hola, buenos días. Buenos Sol días. Sol María, buenos días. ¿Cómo está usted, presidente? Bien, adelante. Mi, adelante. Yo estoy llamando rapidito. Yo tengo un hijo de 17 años. se me graduó este mes de bachiller. Y él fue a presentar ahora en mayo en la Escuela de Oficiales de la Marina, porque le gusta la Marina. Entonces, como él se sentía mal de salud, cuando fue a presentar, ahí mismo lo vieron. No, tú estás enfermo, anda a ver. Y lo mandaron y Entonces yo, concha, yo quisiera que él entrara otra vez, que le, uno, le dieran otra oportunidad, porque yo lo llevé para allá, pero él tiene una fiebre que eso es horroroso. Y él le gusta, y entonces yo no quiero que eso se que vaya a tener por ahí un año de vago sin hacerme nada, pues. Y la idea es que él se supere, que él estudie. Bueno, qué posibilidad usted hacer? Sol María, sí, Ajá. mira, mi saludo a ti, a tu hijo y a toda, a toda tu familia y la gente de Puerto Cabello. Mándame los datos por favor, aquí hay un fax o por el mismo teléfono, estamos tomando nota de tu teléfono, porque ya el lapso, el, el fax de aquí es 7306934, pero fíjate, el lapso de presentación de exámenes en las escuelas militares ya terminó, y allí es muy, de verdad que es muy difícil que haya algún chance, pero en todo caso, vamos a tomar nota, yo voy a conversar con el director de la Escuela Naval de Venezuela, quien pues es muy amigo nuestro a ver si hubiese alguna posibilidad si no la hubiese, en todo caso tu hijo no debe perder ese año ahorita yo, yo tengo una hija estudiando en la UCB no pudo entrar inmediatamente y hubo un año en el cual hizo curso de computación curso de idiomas si no se pudiese entrar en la escuela naval, yo sí me comprometo a ayudarte para que tu hijo no pierda ese año y haga algún curso. Y yo me responsabilizo por ello, por buscar a ver dónde puede hacer ese curso y se prepare para que el próximo año pueda optar de nuevo por el ingreso a la escuela naval de Venezuela. Tenemos otras llamadas en línea, pero le recordamos a nuestros oyentes que los teléfonos de la Radio Nacional son el 731-3413 y el 731-3716. Nuestro número de fax es el 730-6934. Los que se quieran comunicar con nosotros por la vía de Internet lo pueden hacer por rnv hotmail.com Desde Caracas, Colinas de Bellomonte, concretamente, Ocarina Pereira, quien también está en línea. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Ocarina. Adelante. Bueno, les voy a plantear el problema de los enfermos de diálisis. Este, estamos ahorita sin material de diálisis. En esta semana llegó solamente para tres diálisis y nada más. El otro problema es sobre los trasplantes. No tenemos ninguna ley que nos respalde trasplantes. ¿No? Y bueno, es que por aquí a un familiar mío, que es Maritza García, le mandó una correspondencia a Miraflores. Y a su señora esposa, también yo le mandé una correspondencia que la recibió personalmente el jueves pasado, para tener con usted una cita. Bien, eh, Ocarina, mi saludo, mi afecto y mi solidaridad a ti y a tu familia. Entiendo que tú estás pasando por esa dificultad de la diálisis Y el problema es grave Por la, el mismo deterioro de la salud Cómo se perdieron equipos Cómo los recursos Mire, de verdad que yo allá en los Estados Unidos Le decía a tanta gente en conferencias en New York, en Houston Venezuela debería ser un país modelo en el mundo Aquí ha habido tanto dinero Que no debería haber ningún tipo de trauma De algún enfermo, de algún desempleado De algún niño pobre pero es que aquí se robaron, descaradamente, delante de nosotros mismos, miles y miles y miles de millones de bolívares y hoy estamos pasando por esta situación tan dura como la que pasan los pueblos más pobres del mundo. Así estamos, Ocarina, pero saldremos de abajo con el favor de Dios y con el esfuerzo de todos a la constituyente. Estamos tomando nota para buscar la manera de hacer llegar las medicinas, el tratamiento de diálisis de manera permanente. A través del Ministerio de Sanidad. Yo hoy mismo hablaré con el Ministro de Sanidad de este problema, a ver qué es lo que pasa, que eso llegue un poco con más regularidad. Y en cuanto a los trasplantes, el problema es grave. Y yo voy a adelantar lo siguiente. Hace unas noches estaba con mi esposa, con Mar Isabel, recorriendo una clínica. Fui a ver a mi madre, a quien operaron, y afortunadamente salió muy bien, mi vieja, échame la bendición allá en Barinas, igual al viejo. Ahora, veníamos de la clínica. Y estábamos comentando el drama de un hombre joven a quien yo visité, que tiene problemas de un riñón, pero no hay un órgano para ponerle, para trasplante. Y un hijo, su hijo, un hombre de chico de unos 35 años, lleno de vida, pero está en situación muy difícil. Y un niño, el hijo, llorando. A uno se le parte el alma. Un hombre joven, lleno de vida, pero un riñón, Juan. Terrible. Yo voy a donar mis órganos. Yo le dije a Marisabel esa noche, yo voy a prepararme y le pido públicamente al Procurador General de la República, mi abogado, abogado de la República, Javier Lechiguera, que prepare, yo voy a donar mis órganos. Y yo llamo a los venezolanos que se sientan en esa disposición, porque no puede ser que se pierdan vidas jóvenes así, hasta niños, porque no hay un órgano en los bancos y a veces no hay ni sangre. Yo llamo a todos los que nos sintamos sanos, dispuestos, bueno, hagamos ese gesto para dar vida después de la vida, como es el lema. De la donación de órganos Yo, todos mis órganos, pues A disposición de los médicos para que, para donarlos Con tiempo, así que el doctor Lechiguerra, preparemos esto Y todo venezolano que quiera hacerlo, pues Yo les pido que sigan mi ejemplo para que Demos vida después de la vida Entonces Marisa, la carta que enviaste a Miraflores Vamos a buscarla también, Lucas Y Marisabel, saludo a Marisabel a y a todos mis hijos allá en la Casona, debe estar preparándose. Vamos a ir juntos hoy a los Valles del Tuy. Bueno, Marisabel, eh, vamos a darle la cita pronto a Ocarina y a ayudarte hasta donde podamos, Ocarina, con el favor de Dios. Que Dios te bendiga. Saludamos a todas las emisoras comerciales que están transmitiendo a nivel nacional el programa Aló Presidente con el presidente Hugo Chávez Frías, Lleve Cae Mundial, Radio Capital, Circuito Radial Continente, Radio Rumbera.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 Buenos días, buenos días. Hello, buenos días, presidente. Buenos días, señora Fanny. Buenos días a toda la familia. ¿Cómo está, presidente? Bien, Fanny, bien. Gracias presidente, a Dios. quiero plante este, plantearle un caso de petición, ¿no? Que quiero que me haga el favor de, de ayudarme. Mire, yo compré un terreno hace cinco años, por ahí en el Táchira. Entonces no, no tengo material cómo hacer en, en mi casita. A ver si podría ayudarme. Bien, sí, cómo no, Fanny, te vamos a ayudar. Entendí, aunque la comunicación estaba como entrecortada, sí. en el, compraste un terrenito en Santana del Táchira, allá en el estado Táchira. Bueno, yo te voy a pedir lo siguiente. Vete al cuartel Bolívar, allá en San Cristóbal, el general de brigada Gonzalo García Ordóñez. Hace poco hablé con él y el general García Ordóñez, comandante de la guarnición del Táchira y de ese teatro de operaciones sociales, Está haciendo una extraordinaria labor en todo el estado Táchira. Tienen hospitales ambulantes. Han reconstruido más de 400 escuelitas. Están haciendo con los soldados y las comunidades pupitres. Están buscando madera. Les han, incluso han obtenido eh, donaciones de terrenos y están construyendo viviendas para las clases populares. El general Gonzalo García Ordóñez, Fanny, tiene el teléfono 014-502. 8031, lo repito, 014-502-8031 y teléfonos de CAN TV 558-643, repito, 558643 y otro teléfono 4, repito, repito el otro teléfono, 554663 y el otro 555112 en San Cristóbal 076. Él es el comandante de toda esa región militar y está al frente del plan Bolívar en esa región. Vete para allá y estoy seguro que en ese terrenito pronto comenzarán a hacerse los bloques. Estamos haciendo bloques en el mismo terreno. Una máquina maravillosa, Juan. Si tú quieres hacer tus bloques para tu casa, mira, con, y con eso rebaja un poquito. Mira, con arcilla. Tú buscas la arcilla. con una. Eso sí, tienes que meterle tú mismo las manos. Claro, te, claro. Se te, van a, te van a salir callos como las que yo tengo aquí de tanto batear tanto y poncharme bate. también. Mira... Tú llevas tu arcilla al, en el mismo terreno, agua, arcilla, le echan otra cosa allí y salen los bloques en el mismo sitio. Mucho más barato que comprarlos no sé dónde, y te le agregan no sé cuánto. Y además es una y te tecnología especula. alternativa, una tecnología popular. El mismo pueblo sí. con su tecnología, con su fuerza de trabajo, construyendo su propia solución. Vaya Fanny, vaya, acuda, y estoy seguro que habrá soluciones. Tenemos otra llamada, señor presidente, de Lomas de Urdaneta, aquí mismo en Caracas, esa populosa parroquia, José Núñez de Lomas de Urdaneta. Aló, aló, José, bien? te oímos, buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Bien, José, adelante, ¿cómo estás tú? Mire, queremos plantear un problema, ¿no? De la economía informal en el centro Ya que la alcaldía en estos días nos levantó a casi todos los que estamos por las calles, ¿no? Pero nosotros estamos en un pasillo privado Que se llama Pano Municipal Y eh, nos hemos dado cuenta que, para que esté alerta Y se que buscado este problema Ya que hemos visto que es como una, una trampa, ¿no? Para política, como para... para eh, Encender el centro y culpar al gobierno nacional. De aquel viernes levantaron a, también a varios balas de, de Capitolio y después mandaron a la Metropolitana para que le hiciera frente y dieron un batallón como a cinco personas. Entonces, ajá, entonces nos, nos dimos de cuenta pues que la alcaldía que mandó a levantar y después mandan a la Metropolitana para que al la, la frente a la vuelta y bueno, pero se eso culparon a la gobernación de que era, era la gobernación, que pertenece al gobierno nacional. Entonces estamos viendo pues, que es, es una arma política para tratar de, de interrumpir el plan que viene sobre la constituyente y eso está publicado tanto al pueblo como también a su gobierno para que esté pendiente, ya que nosotros estamos trabajando hace tiempo y precisamente ahora que viene la, la elección, ¿verdad? pasa esto es un levantamiento a nivel del casco, pero sabemos que hay nada en el casco o sea, con cosas que, que es el centro de Caracas para que la gente vea a los otros que hay y se escupen al gobierno ¿cómo está el gobierno? ¿qué pasó? porque el, inclusive el el viernes para que el y dijeron que la culpa de usted que estaba jugando de gol por allá en nueva york y esas cosas así ¿ve? sabemos que no es así sabemos que es la alcaldía porque corresponde al de libertador pero que eh, estamos perjudicados ahorita pues, sin trabajar y teníamos años y a usted le dimos una carta la, entre a, la entregamos a, a su persona y usted la, la recibió pues y yo he pues, bueno de que estamos un pasillo que es privado nos no metamos en hacer estamos un pasillo privado para que nos hemos levantado también Entonces, para que usted dice con respecto a eso y que esté pendiente de eso yo muy bien, José. Eh, yo te agradezco tu información y además te felicito, porque tú estás claro. Ustedes recuerdan cómo comenzó, apenas comenzó el gobierno, se incrementaron las invasiones. Y los dirigentes adecos y copellanos y gobernadores, etcétera, pedían que mandáramos la Guardia Nacional, que mandáramos el Ejército... Para tratar de echarle la culpa después al gobierno. Chávez asesino. Sí, Chávez es un asesino, un represor, no. Yo dije, no va la Guardia Nacional, no va el ejército, voy yo mismo. Y van los militares, pero a atender a la gente. Y ese problema no es que se solucionó, pero se está solucionando. La gente está construyendo sus viviendas. Pero resulta que los, las cúpulas adecas y copellanas, y algunos gobernadores adecos haciéndole el juego, y algunos alcaldes adecos, haciéndole el juego a ese proceso de tratar de echarle la culpa ahora al gobierno bolivariano que apenas está comenzando, echarle la culpa de los males que sufre el pueblo, producto de 40 años de esos gobiernos que ellos mismos, donde participaron adecos y copellanos, sin embargo, a pesar de que están tratando de hacerlo el pueblo, se da cuenta de la verdad. Y por eso yo le doy gracias a Dios y a ti, José, que estés tan claro en lo que está pasando. Ahora mismo estamos viviendo el problema, sí, de los buboneros, economía informal. Yo llamé a Miraflores al general de brigada de la Guardia Nacional Camacho Cairuz, comandante de la Policía Metropolitana. Para evitar y para ordenarle como le ordené, yo no quiero excesos policiales, como los vimos el primero de enero de este año, de manera salvaje. Pero también le pido a los hombres y mujeres de la economía informal, así como José lo está expresando, que hagan, primero que evalúen bien la situación, que no se dejen manipular. Y le hago públicamente un llamado al alcalde, Antonio Ledesma, para que coordine con el gobernador, porque la alcaldía está obligada a coordinar con la gobernación. La alcaldía no puede ser un ente mm, aislado, anárquico. El alcalde no puede ser un hombre que tome decisiones o una mujer que tome decisiones a la libre, como si no estuviera dentro de una ciudad, dentro de una gobernación y, un, y una presidencia, un, un Estado central, un Estado, eh, un gobierno central. Entonces yo hago un llamado para que esto, yo encargue al gobernador del Distrito Federal, al almirante Hernán de Bermán, que se apersone directamente en esta situación, junto con los factores involucrados, para darle solución al problema. Así que lo haremos, amigos de la economía informal, amigo José, a ti y a toda tu gente. Pero no caigan en provocaciones, José Dígale eso a la gente Fíjate tú el caso de la huelga petrolera que está anunciada para mañana Yo llamo a todos los trabajadores petroleros del país No se dejen manipular por los sindicatos adecos. Ahí está FETRA Hidrocarburos y FEDEPETROL ¿Quiénes dominan eso? Pregunten por favor. Adecos Y tienen ahí 40 años manipulando Llenándose de dinero A costa de los trabajadores Ahora quieren manipular y decir que es que nosotros hemos echado a la calle a 17 mil oh. trabajadores cuando eso ocurrió en julio del año pasado. Y ellos no dijeron nada, porque eran parte de la jugada. Y ahora que nosotros nos hemos visto obligados a recortar la producción petrolera, como yo lo he explicado mil veces al pueblo venezolano, porque si no lo hubiéramos hecho, estaríamos hoy viviendo un desastre. El precio de nuestro barril de petróleo estaba por 7 dólares en diciembre. Hoy, gracias al recorte, está por 14 dólares. Así que yo llamo a los trabajadores. Yo he dicho, y me reuní ayer, en pleno campo de Sosbol, mientras estábamos en un entre hablé con gente de PDVSA. El ministro del Trabajo, hablé con él antenoche al llegar. Ayer hubo varias reuniones, hoy habrá otras reuniones. Nosotros queremos oír a los trabajadores, pero no a los sindicaleros corruptos que tratan de manipularlos. Si ustedes, trabajadores de PDVSA, se dejan manipular por los adecos que están allí manejando la situación, y precisamente como José lo ha dicho, quieren los adecos están con un plan en todo el país, las invasiones. Después quieren alterar el casco central de la ciudad manipulando a los buboneros. Ahora quieren hacer una huelga petrolera manipulando a algunos sectores de los trabajadores. Yo me someto a prueba. Y ustedes, trabajadores petroleros, verán en quién creen más. Si las cúpulas adecas de acción democrática, valga la redundancia, corruptas sindicaleras que los han manipulado y engañado y se han llenado de dinero durante estos últimos años, no aguantan un juicio que demuestren de dónde sacaron los dineros que tienen. Y eso está pendiente. Aquí habrá que abrir un juicio... Pero un juicio bien profundo para que justifiquen los que tienen ese gran caudal de dinero de dónde lo sacaron si ustedes verán trabajadores petroleros si creen más en las cúpulas adecas o en el presidente Hugo Chávez y la intención que tenemos de sanear al país, ustedes verán, si van a la huelga, pues yo me iré a los campos petroleros a llamar a los trabajadores a asamblea y a hablarles con la verdad, y los dirigentes sindicales de acción democrática, pues que asuman su responsabilidad, pero si me declaran la guerra en ese terreno guerra es guerra y yo soy un combatiente y muero por mi verdad y creo en los trabajadores y creo en el pueblo venezolano. Así es, desde ningún punto de vista se justifica esa huelga petrolera. Queremos recordar a todos los oyentes de nuestro programa, así como también a todos los televidentes del país, que este jueves a las ocho en punto de la noche se inicia el programa de frente con el presidente, con la licenciada Maripili Hernández, en el canal 8, BTV, para todos ustedes. Adelante, Gladys Pereira, desde la Florida. Buenos días, señora Gladys. Buenos días, señor presidente yo quisiera hablar con usted mire hace ocho años yo trabajé de conserje en una clínica y tuve un accidente la doctora me rompió toda mis manos que todavía la tengo inválida esto fue a tribunales pero usted sabe cómo es la justicia aquí que no tiene, no es justa y entonces yo estoy inválida y ahorita ahorita fue que vine a conseguir trabajo ella se quedó con todas mis pertenencias y todos los abogados que iba que buscaba ella me los compraba y entonces no tengo nada y ahorita que vengo a comenzar de nuevo y yo le pido por favor que yo quisiera que se haga justicia con, sobre eso yo tengo dos niñas y no puedo poner a una a estudiar porque no me alcanza porque el sueldo que gano no me da para nada y los abogados me hacían me quitaron los papeles y se lo entregaban a ellos, a la también me metió preso y todo yo quisiera que tomara asunto en esto, por favor, se lo suplico. Es una madre desesperada, que yo no cuento con la justicia de Venezuela. Bueno Gladys, recibe un saludo, un abrazo, nuestra solidaridad y compartimos tus lágrimas. Y ojalá que esas lágrimas de nuestro pueblo sean parte de la... Así como Cristo soltó lágrimas, sangre incluso, para reivindicar y redimir a nuestro pueblo. Ojalá que esas lágrimas del pueblo de sufrimiento sean para redimirnos, para llevarnos al frente, para salir de abajo. Hemos tomado nota, Gladys, de tu dolor, de tus detalles. Yo voy a designar un abogado, porque para eso está la Procuraduría General de la República, un grupo de abogados. Son los abogados, no del presidente, sino de la República, y la República son los venezolanos. Vamos a averiguar qué pasó... En esa clínica, el general Lucas Rincón, aquí a mi mano derecha, el ministro de la Secretaría, va a tomar cartas en el asunto, él te va a llamar, se van a entrevistar, vamos a buscar un abogado y vamos a buscar la manera de que haya justicia. Yo te lo prometo. Y mi palabra va por delante, Gladys. Que Dios te bendiga. Tenemos otra llamada ahora del 23 de enero. Sonia Longa del 23 de enero Hello. Adelante, buenos días señora Sonia Buenos días Buenos días Sonia, adelante te buenos oímos Buenos días, estoy muy orgullosa de que usted sea mi presidente Gracias pero Sonia, que, que Dios te bendiga Amén Mire, soy egresada de la Universidad Central de Venezuela como técnico superior universitario en enfermería, ¿verdad? Trabajo en el seguro social como, en trabajar, o trabajo como enfermera auxiliar pero cubro como enfermera graduada Ellos bueno, no me han dado el ascenso, ya tengo dos años que salí de ahí del pediátrico de, de, la, de la universidad y entonces todavía trabajo como graduada, pero cobro como auxiliar, ¿verdad? Y entonces no es justo. Bien, Y aquí estamos un grupo de, de venezolana pues como con que trabaja conmigo, igualita que salimos de la universidad. Si será, Suárez, si será Suárez de Pérez Carreño, este, de San Pastor de, del Llanito, somos un poco pocotón, pues, que tenemos ese problema, que no nos han dado el ascenso. Bien, Sonia, hemos tomado nota igual de tu problema, que entiendo que tu problema, como lo has dicho, es de un grupo de enfermeras graduadas eh, y que están trabajando en los seguros sociales. Allí tú sabes que en los seguros sociales pues ha habido un drama, una tragedia ...que llevó incluso al extremo de plantear su liquidación... ...nosotros nos hemos comprometido en salvarlo... ...pero sanearlo, salvarlo significa sanearlo... ...no seguir con esas políticas dadivosas y corruptas... ...que ahí se enquistaron durante tanto tiempo... ...yo voy a comunicarme hoy mismo... ...con el doctor Mauricio Rivas... ...quien es el presidente designado por mí para los seguros sociales... ...le voy a pedir una información... ...y te daremos respuesta tan pronto tengamos nosotros esa información... ...en todo caso... Quiero decirle a Sonia y a todas las enfermeras, médicos de los seguros sociales, sus trabajadores, que estamos marchando con un plan estratégico de salvación y de saneamiento de los seguros sociales para que los venezolanos todos contemos con un instituto verdaderamente que garantice la universalidad y la justicia y una seguridad social a prueba de todo. Saludos, Sonia, a ti y a todas tus compañeras y a tus familiares. Adelante el señor Domingo Ochoa Desde Puerto Cabello, buenos días Aló, presidente Buenos días, Domingo, adelante este, Yo lo que quiero es una ayuda para mi casa este, Yo estoy, estoy trabajando en el, en el IPAME de Puerto Cabello Pero entonces lo que yo gano ahí No, no me alcanza para lo que yo quiero ¿eh? Entonces para ver qué, qué posibilidad hay de que usted pueda ayudarme Bueno, Domingo Claro, en Puerto Cabello Estamos eh, con el proyecto Bolívar 2000 Yo estuve allá la semana pasada eh, eh, En un día muy intenso, maravilloso Inauguramos un estadio Y ya le estamos poniendo la grama y la luz se la vamos, Para los niños especialmente Allá en Santa Cruz Y un mercado popular Una unidad de la Marina de Guerra Etcétera Yo te voy a pedir Domingo a ti y a toda la gente de Puerto Cabello El proyecto Bolívar 2000 ...allá está el contraalmirante... ...es compañero mío de promoción además... ...ustedes saben que esa es una ventaja que tenemos... ...el comandante en jefe es compañero de promoción... ...de muchos de estos almirantes y generales... ...y amigo de toda la vida... ...el caso del general Lucas... ...el almirante Luis Torcat Sanabria... ...Luis Torcat Sanabria es el comandante... ...de la base naval de Puerto Cabello... ...y es el jefe, el comandante... ...del proyecto Bolívar 2000... ...en toda la guarnición de Puerto Cabello... ...y es un muchacho que está trabajando de manera muy firme. Ayer lo vi, estaba jugando softball también en el intercambio interfuerza. Lamentablemente la Marina perdió su primer juego y fue eliminada con la Fuerza Aérea. Ahora, Torcat tiene el teléfono siguiente para que lo anotes domingo. 016-642-3521. Repito, 016-642-3521 y el 042 5886. 615886 y 615142, eso queda en la base naval Agustín Armario. Allá está el comando del de Teatro Operaciones Sociales de Puerto Cabello. Acude allá y seguramente allá conseguirás comprensión, buena atención y seguramente ayuda para que construyas tu misma casa. Saludos, Domingo, y a toda la gente de Puerto Cabello. Una llamada muy importante para usted, el doctor Andrés Caleca, presidente del Consejo Nacional Electoral. Bien, fíjate, sí, pues saludo al doctor Caleca. He recibido su mensaje, hemos estado muy pendientes de lo que es el Consejo Nacional Electoral y la responsabilidad que tenemos compartida en este histórico momento de la elección a una Asamblea Nacional Constituyente. En el mundo entero, el mundo entero tiene sus ojos puestos en Venezuela. Así lo palpé en los Estados Unidos, así lo palpé en el viaje que hice a México hace poco, así lo palpé en el viaje a Brasil, en el viaje a Colombia. En en toda América hay una expectativa muy grande y un sentimiento, un reconocimiento a lo que está pasando en Venezuela, en que aquí estamos de verdad impulsando una salida democrática a la crisis a la que nos trajeron las cúpulas que dominaron al país en estos últimos años. Bueno, eh, yo agradezco la llamada del doctor Caleca por cuanto hay, hay eh, algunas versiones que salen en prensa, según la cual no habría dinero para eh, llamar al o para conducir las elecciones de constituyente. Él ha llamado, porque salió por ahí una información hoy en prensa, de que lo que anticipamos no es suficiente, que no basta, eh, y que se pide más celeridad, que eso no alcanzaría. Yo ratifico, y Caleca lo reconoce, pues, en su llamada. Los recursos para las elecciones están completos. Hemos hecho un gran esfuerzo para garantizarlo, y yo lo garantizo ante el país. No hay ninguna razón para retardar las elecciones a la constituyente. Hemos tomado, y esa fue la razón del Consejo del Gabinete Extraordinario del día domingo, del día, perdón, eh, viernes de mi llegada al país, llegamos directo al Gabinete Extraordinario, para aprobar un anticipo de 10 millardos de bolívares en una rectificación presupuestaria. Ya lo aprobamos, esos recursos deben estar disponibles esta semana, y eso, por supuesto, no es suficiente. Pero con eso... Según lo que ya conversaron el coronel Lameda Montero, la ministra de Hacienda y la directiva del Consejo Electoral a través de su presidente, el doctor Andrés Caleca, con esos 10 millardos de bolívares, el Consejo Electoral puede comenzar a pagar algunas deudas que tienen y además emitir las boletas. Esa es la información exacta. ¿Están satisfechos, ha dicho el doctor Caleca, por esa asignación de 10 millardos? Claro que eso no es suficiente. Ahora nosotros, esta semana, vamos a enviar todos los recaudos al Congreso Nacional para, se, para que se apruebe en el Congreso el crédito adicional para completar los recursos a las elecciones. Eso está garantizado y está disponible en, en el presupuesto ya de este año a través del crédito adicional que debe ser aprobado en el Congreso lo más pronto posible. Pero no hay ninguna razón, repito, para retardar las elecciones. Así que yo agradezco al doctor Caleca su llamada. Sí. Tenemos otra llamada ahora desde Guarenas. Diana González de Guarenas. Adelante, Diana. Aló, buenos días, presidente. Buenos días, Diana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Saludos. Muy bien, gracias. Mire, presidente, yo quería plantearte lo siguiente, ¿verdad? Este, yo soy una mujer con dos niños, pero no tengo vivienda. Yo quisiera saber qué posibilidades hay de conseguir una vivienda, ¿verdad? Bien, sí, Diana. A ti y a todos los que tienen ese drama, claro que lo arreglaremos. Mira... Falta, en Venezuela hay un déficit, es decir, que faltan millón y medio de viviendas para las clases medias, las clases pobres. No será fácil, pero lo haremos paulatinamente. Como ya te dije, yo voy saliendo en este mismo instante hacia los valles del tuyo, Estado Miranda. Por cierto, tú vives en Guarenas, Estado Miranda. Nosotros vamos a iniciar la construcción en un convenio, en un convenio INAVI con las Fuerzas Armadas, Precisamente el desarrollo Mata de Coco en Okumare del Tuy. Eso lo vamos a iniciar en el día de hoy. Vamos a inaugurar, vamos a arrancar con eso. Allí en Ocumare, Mata de Coco, se van a construir en los próximos meses 1.800 viviendas progresivas con áreas de 40, 50 y 60 metros cuadrados. Se van a invertir las Fuerzas Armadas e INAVI 9.000 millones de bolívares. Este año. En este año, lo que queda de este año, vamos a invertir 5.040 millones para hacer este año 900 viviendas. Y el resto lo haremos el próximo año. Esas viviendas van a tener, a tener los siguientes equipamientos. Porque no solamente es la vivienda, es que es un conjunto residencial donde vamos a construir un kinder, una escuela básica, una escuela diversificada, un ambulatorio, una iglesia áreas deportivas, un comercio local y áreas verdes. Esa es la solución completa. No se trata de ser una vivienda en el medio de un desierto, una cárcel. No, eso no es ninguna solución. A veces han gastado millones y millones de bolívares en ese tipo de viviendas que no solucionan nada y es para quedarse con jugosas comisiones y contratistas. Esto lo vamos a hacer con soldados y con ustedes mismos. Los habitantes tienen que colaborar por cada soldado que esté trabajando ahí Debe haber por lo menos tres habitantes de esa región trabajando, el uno y tres. Esa es una fórmula que ha funcionado mucho en el estado Zulia, por ejemplo, el proyecto Bolívar 2000. Bueno, así que ahí vamos a, vamos a hacer actividades como la producción de bloques en el mismo sitio, un galpón de herrería, una escuela granja está prevista en la zona con área de cultivo. ¿Para qué? Porque no se trata tampoco de darle, aquí está tu vivienda, ¿y en qué vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a pagar? Así que vamos a hacer granjas y vamos a impulsar la herrería, la pequeña empresa, microempresas. En la... Es una solución en ocho meses. La primera fase se va a concluir en ocho meses y comienza hoy. Así que, eh, Diana, yo te pido que tú hagas contacto, repito, con el Plan Bolívar, el Proyecto Bolívar 2000 a través del comando de la guarnición de Caracas y Distrito, Distrito Federal y Miranda, el general Cruz Weffer. Te voy a dar los teléfonos de nuevo, porque yo sé que en esta zona se concentran muchos problemas. Los teléfonos celulares del general Cruz Weffer. Tomen nota, Diana, por favor, y todos ustedes, amigos de Caracas, de Vargas y del Distrito Federal y Estado Miranda. Son tres estados que este general, mi amigo, el zurdito Cruz Weffer, el primer bate del ejército, ayer bateó de 4-2. Y se ganó un trofeo. Estos son los teléfonos de Víctor cruz Weffer... 014 9 29 62 014-208-6170, y 014-225-7902. Eso queda en Fuerte Triuna en el Valle. Allí hay un grupo grande de oficiales, suboficiales, incluso fíjate, ayer, chicos, ayer allá en los próceres, además de vender comida. Me llegó una señora llorando Que tiene un hijo preso, chico Ese es un drama Que cómo hace Que lo acusaron de una cosa falsa No tiene abogado Los militares tenían ahí En el Fuerte Tiuna Cinco cubículos con abogados Asistiendo gratuitamente a la gente Tomando nota Odontólogos un poquito Porque esa es una, esa es una ciudad lo que está ahí Hay que aprovechar esos espacios Bueno, llamen a Cruz Weffer, Diana Haz contacto con ellos El teléfono de Cante B Del General Cruz Weffer En Fuerte Tiuna 682... 9843, 662-2116, 605-5364, 605-5042, 671-2136 y 693-1797. Son los teléfonos del Comando del Plan Bolívar para Distrito Federal, Vargas y Miranda. Llamen, hagan contacto, que serán atendidos como tiene que ser, con una alta intención por el ser humano. Presidente Chávez, tenemos en línea a la señora Ilse Rodríguez desde Turmero. Adelante, señora Ilse. Buenos días, presidente. Buenos días, Ilse. Saludos ¿Cómo? a la familia. ¿Cómo está? Mire, Muy bien. presidente, el tema que a mí me ocupa es, es de aquí, del municipio Santiago Mariño, Turmero, está ¿no? Nosotros tenemos, este, desde el momento en que fueron electos los diputados al Congreso Nacional, una, una ausencia de gobierno, aun cuando siempre la hemos percibido de esa manera, ¿no? Nosotros teníamos como alcalde al señor José Gregorio Hernández, de aquí del municipio Mariño, ¿no? Ese señor fue electo como diputado al Congreso Nacional. Entonces, este, se, según lo establece la ley, eh, la, la modalidad para saber quién va a ser el alcalde interno es a través de una elección que se hace internamente en la Cámara, ¿no?, a través de una asamblea extraordinaria ocurre que este señor José Gregorio Hernández colocó un alcalde interino arbitrariamente. Esto fue denunciado por seis concejales de once que existen acá en, en la Cámara Municipal nuestra este, formularon la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia sentenció este, de que había que hacer esa sesión extraordinaria. ¿no? Eh, lo que sucede es lo siguiente. no Nosotros hemos sentido durante todo este tiempo que este señor José Gregorio este, ha sido alcalde y ahora con su alcalde interino nombrado arbitrariamente por él, hemos sentido una ausencia de gobierno, eso lo podemos vivenciar en nuestras calles, en nuestros servicios públicos, eh, o sea, de una manera que es realmente evidente. La situación es que estos seis concejales que uh, van en función de, de lo que la Corte Suprema de Justicia sentenció, este, han, han tenido la necesidad incluso por, en vista de amenazas, este, en vista de presiones, inclusive de ofrecimientos de dinero, sumas grandes, altas sumas de dinero, han tenido la necesidad de esconderse, de, de estar este, fuera del municipio este, por la presión que está ejerciendo este señor eh, José Gregorio con toda su gente. ¿no? Nosotros vivenciamos acá en, en la oportunidad en que nombraron alcalde interino una situación horrible, presidente, donde este, golpearon a la gente en la sesión de cámara. Bueno, mire, fue una situación desastrosa, algo nunca visto acá en el municipio de Santiago Marino. Entonces, lo que a nosotros nos ocupa y lo que nos realmente quisiéramos es pedirle el apoyo a usted a través de alguna persona que usted pueda delegar este tipo de funciones, pues es que este, se sienta pues que hay... Si sí, hay una autoridad, porque nosotros presumimos que este señor José Gregorio Hernández Claramente está que a uno no le consta, ¿no? Porque me imagino que dentro de las posibles trampas que se pueden hacer durante un, el tiempo que está gobernando una persona este, las personas se deben cuidar muchísimo las espaldas, ¿no? Pero nosotros presumimos que este señor, eh, la gran preocupación de él de que venga un alcalde electo por la Cámara Municipal Un alcalde interino, tal cual como lo sentenció inclusive la Corte Suprema de Justicia Su gran preocupación es el destape de la olla que pueda existir, ¿no? Porque este señor, José Diego Hernández, él no, yo no, hasta donde yo sepa, él no tiene ninguna profesión que, que uno sepa, pues, que de pronto, bueno, mira, sí, su dinero puede venir de allá. Pero realmente él hemos observado un enriquecimiento extremo de un tiempo para acá, ¿no? Se le cortó la llamada, presidente. Bueno, Ilse. Yo voy a tomar tu interesante intervención. Ya estamos cerrando, son las 10 y 18 minutos. Okay, Me están esperando minutos. en los valles del Tuy. Estamos cinco minutos, son tantas llamadas. Fíjate, Ilse. Pero tu interesante comentario, yo lo voy a tomar para responderte con otro comentario. Lamentablemente, en el marco de la podredumbre política en que estamos, un sistema desquiciado, el sistema político venezolano y ese ese sufrimiento que ustedes tienen ahora en Turmero... ...es fiel reflejo... ...de la anarquía que hay en lo que es a nivel político... ...alcaldes que no le rinden cuenta a nadie... ...y no le quieren rendir cuenta a nadie... ...y algunos incluso tienen expresiones... ...denigrantes con el Presidente de la República... ...yo tengo evidencia de ello... ...el Presidente no, se está en Caracas, aquí mando yo... ...fíjate tú... ...y hacen y deshacen... ...yo no estoy diciendo que este sea el caso... Del alcalde de Turmero Ya lo, lo investigaremos a partir de hoy Eso sí, yo investigo Todo y en todas partes Para que haya justicia en Venezuela Ahora bien, igual hay gobernadores El gobernador de Carabobo, por ejemplo, yo tengo que decirlo El gobernador de Carabobo Según el informe que me da el general González Guzmán Comandante de la guarnición de Valencia Se opone a todo lo que es El proyecto Bolívar 2000 Incluso ha dicho en reuniones Que él va a sabotear el proyecto Bolívar 2000 Qué barbaridad. Fíjate tú, un gobernador Igual pasa en algunas otras regiones Donde los alcaldes lo que hacen es sabotear Yo le he dicho a los militares No importa Llamen ustedes, vayan a la radio Llamen a la gente, que la gente vaya al comando de la guarnición militar Donde haya gobernadores como el de Carabobo Que no quieren colaborar Sino que quieren sabotear como si fueran los caciques en esa región Vamos a poner orden aquí Y por eso la constituyente, amigas y amigos El 25 de julio vamos a la constituyente ¿Por qué? Porque hay que transformar la constitución Hay que establecer un nuevo sistema político verdaderamente democrático, donde, por ejemplo, el caso de Turmero. El alcalde de Turmero, yo voy a referirme exactamente a lo que dijo Ilse, el alcalde de Turmero es elegido diputado. Él, entonces, prefiere ser diputado que alcalde. Nombra un alcalde interino él mismo, saltándose a la torera las leyes. No le hace caso... Hasta ahora a la Corte Suprema de Justicia Que ha dictaminado Que debe hacer una asamblea extraordinaria Para que esa asamblea elija El alcalde interino Mientras vienen las otras elecciones para alcalde Si esto es así como tú lo denuncias Ilse, Y yo no tengo ninguna razón Para dudar de tu palabra Pues ahí está un claro ejemplo De lo que es este sistema Anarquía, bochinche, caos Mientras tanto el pueblo Ahí está, no tiene gobierno ...como un barco sin capitán... ...los capitanes del barco peleando y el timón dando vueltas... ...y el pueblo sufriendo sin escuelas, sin calles, sin servicios públicos... ...y los dineros del pueblo... ...que el presidente está obligado... ...porque yo soy el administrador de la Hacienda Pública Nacional... ...a través del Ministerio de Hacienda... ...pero ahí está la pelea que yo tengo con los alcaldes... ...tienen que responder por el presupuesto que se les asigne desde aquí... ...los gobernadores tienen que responder por, la, por en qué están usando ese presupuesto... Y si no responden, pues no les mando ni un bolívar. Y que hagan lo que hagan, que me denuncien a la Corte Suprema o a la Corte Celestial, pero yo cumplo como re, mi responsabilidad. Ahora, por más que yo trate de hacer y haga, si no cambiamos el sistema político, poco podremos hacer. Por eso, la constituyente no es un eslogan. Es una necesidad para que se ordene el país y se acabe el bochinche de los politiqueros. La constituyente... Avanza hacia una democracia participativa Donde por ejemplo Por ejemplo de los ejemplos Allá en Turmero, saludos a todos los amigos Del municipio de Santiago Mariño En Turmero, yo quiero mucho esos pueblos Porque yo por allí me crié Me crié en una segunda etapa de mi vida Muy joven, me casé en Aragua Allá nació mi primera hija, Rosa Virginia Allá jugué pelota por todos esos pueblos Turmero, Santa Cruz de Aragua 19 de Abril Y me dice, pues tengo tantos amigos por allá. Yo quiero mucho esa tierra aragüeña. Ahora bien, en una democracia verdadera, en la que debe nacer a partir de la constituyente del 25 de julio, nosotros tenemos que lograr que ustedes, habitantes de Turmero elijan el alcalde. Pero igual, si el alcalde no cumple, ustedes mismos lo depongan a través de un referéndum popular revocatorio. Eso es democracia participativa. Si eso existiera ahorita... No haría falta ninguna asamblea de la misma asamblea extraordinaria de diputados de la asamblea legislativa del municipio. Ni haría falta que la Corte Suprema se pronuncie para aguantar la situación, para solucionarla. No, bastaría con una asamblea popular o un referéndum popular para sacar el alcalde y nombrar otro. Eso sí es democracia, no esta democracia de cúpulas y de cogollos que deciden a su antojo, Violando las leyes y violando y, y, y dándole la espalda al interés del pueblo sin que les duela de verdad la situación por la que pasan los pobladores de los municipios. El municipio tiene que ser la célula fundamental de la democracia nueva, la democracia bolivariana, una democracia que de verdad atienda la necesidad del país. Y que los representantes, bien sean diputados, alcaldes, congresantes, presidentes, jueces, etcétera, de verdad le respondan al pueblo. Y si no le responden, el pueblo que les dio el mandato, igual se los quite a través del referéndum revocatorio. Por eso, Ilse, yo voy a investigar todo esto, pero más que investigarlo yo, solucionémoslo, Ilse. Tú, tus vecinos, la gente de Turmero, toda la gente de Aragua... Toda la gente de Venezuela, preparémonos, vamos al 25 de abril, 25 de abril ya fuimos al referéndum, vamos al 25 de julio a elegir venezolanos responsables, que estemos de acuerdo, que estén de acuerdo con nosotros en la transformación del país. No vamos a elegir los enmascarados, los politiqueros. Yo, por ejemplo, me preocupo mucho con esta, esto que saca hoy el Nacional, resultado de la encuesta Consultores 21. Dice así, 58% de los entrevistados no sabe por quién votar. Es decir, según esta encuesta, consultores 21, de cada 100 venezolanos que va a votar, que deben votar todos, 58, un número muy alto, no sabe por quién va a votar. Claro que la campaña no ha comenzado, pero es importante que ustedes comiencen ya a darse cuenta quiénes son los candidatos de verdad por la transformación y quiénes son los que están, bueno, luchando por otros intereses contrarios a la transformación. Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez dijo que iba a ser candidato. Bueno, ustedes verán si votan por él. Pero también hay candidatos como Luis Miquilena como Alfredo Peña. Hay candidatos que están claramente con la transformación. Ustedes verán por quién van a votar. El gobernador de Apure renunció a Deco Montilla. Allá tenemos el candidato, por ejemplo, al capitán Aguilar Tegámez, Cristóbal Jiménez. Cristóbal. Ustedes verán por quién van a votar. Lewis Pérez, dirigente de Acción Democrática, también se lanzó el candidato, según leí en la prensa. Eso aún pues, no ha salido definitivamente. Pero hay candidatos como... Reina Lucero, a ustedes la gente de Aragua. Tare William. Tarek William Zap, están de candidato. Donald Ramírez de Copey. Yo los nombro a todos. Es decir, tampoco voy a nombrar solo a los que están por No, yo no, a todos hay que nombrarlos y el pueblo verá. Donald Ramírez, dirigente de Copey, dice que se va a lanzar al candidato con un grupo de ellos. Habrá que, habrá que ver bien cuáles son los, los Copeyanos que van a la constituyente. Carlos Andrés Pérez y Lewis Pérez, parece que se están volviendo a juntar. Bueno, no, no es difícil para ellos juntarse. Se reúnen debajo de la mesa, como sí. dice el dicho. Bueno, vamos a ver Carlos Andrés Pérez, Lewis Pérez, Montilla allá en Apure, candidatos a la constituyente con los adecos. Vamos a ver quiénes son los adecos, pues. Y vamos a ver quiénes son los bolivarianos. El pueblo verá por quién va a votar. Mi esposa, María Isabel de Chávez, te mando un beso ahora voy con ella a los valles del tuyo. decidió lanzarse de candidata. Ayer estuvo en un pleno de mujeres constituyentes. Extraordinario estuvo ese amigo. Sí, ella me comentó, anoche estaba muy entusiasmada por esa por esa manifestación. La viuda de Ali Primera, Sol Set. bueno, va de candidata por Falcón. Eal Herrera. Eal Herrera, es decir, también, este, y hay otros, adecos y copellanos. Si me mandan los adecos la lista, yo la leo aquí, todos los domingos. Si me mandan los copellanos la lista, yo la leo todos los domingos. Si me manda Franceschi, que va de Proyecto Venezuela, la gente de Sala Romer, este señor Franceschi, que dice que yo soy el tirano, etcétera, también mándenme la lista, yo las leo. Y también leeré, por supuesto, los, los, la de los patriotas, la de los bolivarianos, la que, de los que estamos por el cambio. Y lo, lo bueno de todo esto es que quien va a decidir no es Chávez, es el pueblo de Venezuela que tiene la madurez suficiente que tiene la claridad suficiente para tomar las riendas de su propio destino. Porque aquí los que dicen que Chávez está manipulando al pueblo o los va eh, arriando como el que va arriando ganado, le falta el respeto no solo al, al presidente. A mí no me importa que me falten el respeto. No, no, no considero que es una falta de respeto tampoco. A mí me falta el respeto quien puede, no quien quiere. Pero la falta de respeto es al pueblo. Porque el pueblo no es, no es una manada de borregos, ni de vacas. El pueblo venezolano es el pueblo, así como yo lo estoy diciendo, desde México, desde Washington, desde Nueva York, hasta Buenos Aires, desde París, hasta Berlín, lo he dicho, a todos en nuestro idioma nativo. A todos les digo, vean lo que está pasando en Venezuela. Vean cómo un pueblo resucita de sus cenizas. Vean cómo el pueblo glorioso de Simón Bolívar levanta de nuevo sus banderas. Ese pueblo es el pueblo más glorioso de América entera, el pueblo venezolano. Por el pueblo venezolano yo me juego la vida. Y voy con la vida entera por el futuro de ese pueblo. Y ese pueblo, el 25 de julio, le va a decir sí a la transformación, estoy seguro. Y vamos a comenzar a reconstruir nuestra patria para regalársela a nuestros hijos, que son los dueños del futuro. Todos los oyentes sí. de Radio Nacional en todo el país, presidente, los saludan y quieren conocer su agenda de trabajo en el día de hoy. Ahora va rumbo a los Valles del Tuy. Sí, vamos a los Valles del Tuy, a Suapire. A Ocumare, a iniciar la construcción de 1.200 viviendas por Suapire y 2.200 vamos a iniciar hoy en Ocumare del Tuy. Eh, varias fases, por supuesto, y vamos a, a emplear 6.000 personas aproximadamente. Son soluciones para buscar empleo y solucionar problemas tan graves como el de la vivienda. Nosotros hay eh, ocho meses de trabajo en dos fases. En ocho meses construiremos 1.200 viviendas en Suapire y en diez meses de trabajo 2.200 viviendas en Ocumare del Tuy. Así que para allá iremos ahora, luego por la tarde me reuniré con un grupo, un grupo de ministros para ir... Seguir oyendo sus cuentas, los problemas que existen Y para ir dando soluciones En la noche estaré trabajando un poco En cuanto a los ascensos militares Es un problema, o un asunto que hay que atender Yo soy el comandante en jefe Y, y voy a hacerlo de hecho completamente revisaré uno a uno los candidatos propuestos para los ascensos de coronel a general de brigada, de general de brigada, general de división y almirante, y también de tenientes coroneles a coroneles. Hoy en la noche me dedicaré en soledad, en lo que se llama la soledad del comandante. Después que el comandante recaba toda la información, se encierra consigo mismo, con su responsabilidad, le pide a Dios para tratar de que haya justicia. Mañana comenzaremos la semana bueno, con, con mucho ímpetu, en rumbo, eh, dándole rumbo a lo que es la habilitante. Estamos trabajando en los proyectos de leyes para completar este proceso de la ley habilitante, para solventar la, el drama económico, igual el proceso político constituyente y el proyecto Bolívar 2000, que son los tres ejes de trabajo. Yo decía en Nueva York que en Venezuela estamos como, yo soy como un malabarista que tiene cinco pelotas en el aire o más al mismo tiempo y ninguna se le puede caer. Lo político, lo social, lo económico, lo internacional, lo militar, el drama del pueblo Todo al mismo tiempo lo estamos atendiendo Y yo le pido a Dios, le sigo pidiendo cada día Para que nos siga dando la voluntad, la resistencia, la madurez, la paciencia Y le pido al pueblo paciencia Son 40 años de olvido y de desastre Ahora comenzamos a reconstruirnos Pero se requiere, decía Simón Bolívar, paciencia y más paciencia Trabajo y más trabajo constancia y más constancia para que tengamos patria. Finalmente nos despedimos ya. Tenemos sí, una hasta... pregunta final. Hay mamá, una Martín. última ah, persona sí, que se sí. llama Irma Duvier. Tengo dos años en la alcaldía y todavía no he sido contratada. Supuestamente me contratan para el martes. Yo quisiera que usted también me ayudara en esto. Ahí está mi número de teléfono y está mi número de cédula. Mi número de código es 3124 de la Cámara Municipal. También, presidente, yo soy una dirigente vecinal, tengo 57 años, pero tengo mucha voluntad por trabajar. Yo quisiera que para el Día del Niño usted me ayudara con algo, principalmente por útiles escolares que me exigen bastante estos niños. A ver en qué usted me podría ayudar. Muchas gracias, presidente. Bien, Irma, gracias a ti y el lamento que te hayamos hecho esperar, ¿verdad?, en tantos minutos. Ahora, fíjate, el vamos hemos, hemos tomado nota ya. Aquí está el general Rincón tomando nota para hacer contacto contigo. En todo, en todo caso, el caso de tu esposo, pues vamos a revisarlo, vamos a buscar justicia. Y yo te confirmo a ti lo que le he dicho a los venezolanos. Mi compromiso no es con ningún partido político. Si allí hubiese algún hecho, algún abuso, algún hecho de injusticia, va a haber justicia. Vamos a averiguar, nos das los datos de tu esposo, después el general Rincón te va a llamar para llamar al responsable de esto y poner las cosas en su sitio. Igual el caso tuyo de la alcaldía, pues vamos también a indagar, eso escapa de mis atribuciones, pero sin embargo vamos a comunicarlo a la alcaldía para buscar que también haya justicia. Si hace falta alguna asesoría jurídica, nosotros te la podemos dar de manera gratuita. En cuanto al Día del Niño, pues vamos a, yo voy a darle tu teléfono a mi esposa, a Marisabel, para que te ayudemos, igual desde la Secretaría de la Presidencia, del Ministerio, para, bueno, ayudarte, y no a ti, en todo caso, sería a los niños de Macarao, a los que les mando, y a todos los niños de Venezuela, la bendición hoy día domingo. Por esos niños, va la vida. Por esos niños vale todo este esfuerzo, porque ellos son los dueños de la Venezuela que están haciendo. Yo finalmente agradezco a, de nuevo a Teresita Maniglia y todo su equipo de Radio Nacional de Venezuela, la tía, a todo este maravilloso equipo. Yo me siento feliz de tenerlos a ustedes. Son un gran equipo. Que Dios me los bendiga y que seamos capaces todos de cada día unirnos más en el alma, en el corazón, aceptando las dificultades. No es fácil, pero lo haremos. Todos ustedes, Juan Barreto, ustedes mi amigo, de cara al pueblo, Freddy Balsán. Aquí estamos, el ministro de Secretaría, Martín Pacheco. Vamos a seguir en este contacto con el pueblo. Este jueves a las 8 inauguramos de frente con el presidente. Y ahí estaremos delante de ustedes hablando por um, el canal 8, venezolana de televisión. Parece ser que algunos de los otros canales están interesados. La señal estará abierta. Si algunos otros canales, el canal 2, el canal 4, el canal 10 y otros canales quieren... Eh, pegarse, como se dice, a esta transmisión, pues estamos a la orden para cubrir a toda Venezuela. En todo caso, Venezolana de Televisión estará, ahí estaremos de frente con el presidente a partir de las 8 de la noche este jueves y estaremos allí todos los jueves. Que Dios nos bendiga. Un abrazo a todos. Que Dios nos bendiga. Efectivamente, lamentablemente, oyentes de todo el país, hemos llegado al final de Alo Presidente de este domingo 13.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 Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Unión Radio, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar, Radio Difusora Venezuela, Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar, la atención que han tenido para el programa, así como también a todos los oyentes a nivel nacional. Los esperamos el próximo domingo 20. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.